Hola, soy Alejandro Hogan, Superintendente del Distrito Escolar de South San Francisco Unified. Como muchos de ustedes ya sabrán, la educación pública en el estado de California está pasando por muchos cambios importantes. Y estos cambios tendrán gran repercusión en las escuelas, especialmente en las clases. Síganme por favor. Estos cambios importantes tendrán gran repercusión aquí en las escuelas y en las aulas, especialmente con los alumnos. ¿No es cierto? Sí. En primer lugar, tenemos la implementación de los nuevos estándares comunes básicos llamados Common Core. Estos estándares enfatizan las habilidades de los estudiantes y presentan los temas con más profundidad. También estamos preparando para que los alumnos puedan usar este nuevo sistema de examinación. El sistema de examinación usará tecnología para que todos los alumnos puedan tomar sus exámenes. El gobernador del estado de California ha diseñado una nueva forma para desarrollar el presupuesto de las escuelas. Este proceso se llama Local Control Funding Formula o LCFF. Este sistema incluye un plan para diseñar las metas de cada distrito y para asegurarse que habrá suficientes fondos para apoyar esas metas. Este plan se llama Local Control Accountability Plan Plan de Control Local de Accountabilidad o LCAP, LCAP. Uno de los requisitos de este plan, de LCAP, es que cada distrito reciba las ideas y opiniones de los padres en cuanto a las metas y prioridades del distrito. Yo quiero escuchar sus opiniones e ideas de cómo preparar mejor a los alumnos para que ellos puedan triunfar en esta nueva era de comunicación. Así es que los invito a que participen en, de la, en una de las juntas de información del LCAP. Queremos oír sus ideas y sugerencias. El horario de estas juntas se encuentra en esta página, pero también la pueden encontrar en nuestra página web del distrito. Empezando con el año escolar 2014-15, habrá tres cambios fundamentales para obtener fondos estatales. Primero, el Estado ha creado flexibilidad para que las mesas directivas de cada distrito puedan determinar las metas educativas. Esto quiere decir que el gobierno ya no dictará cómo y en qué se gastarán los fondos econó económicos. Sin embargo, el dinero tendrá que ser usado apoyando estas ocho áreas de prioridad. Estas son resultados académicos de los alumnos, participación de padres, rendimiento, rendimiento de los alumnos, participación de los alumnos, el ambiente en las escuelas, incorporación de estándares académicos, cursos que se ofrecen para los alumnos, certificación apropiada y materiales. En segundo lugar, el Estado ha determinado que hay tres grupos de estudiantes que deben obtener servicios. Estos tres grupos son los alumnos que están aprendiendo inglés, los alumnos de bajos recursos económicos y los alumnos que no tienen familias. El distrito tiene que proporcionarles programas educativos para que ellos también puedan triunfar. Tercero, el Estado ha dicho que el plan que, dise que diseñemos debe ser compartido con los padres en el distrito. Por eso examinaremos todas sus ideas y desarrollaremos el plan. Este documento lo podrán ver y podrán comentar acerca del plan en dos formas. Uno por correo electrónico y la otra forma escribiendo en una tarjetita de 3x5 y dándolo en la escuela al director o directora de esa escuela, porque él o ella recogerá las tarjetas y me las mandará para que yo las pueda leer. Esperamos tener una copia preliminar del plan lista para la primera semana de mayo en todas las escuelas. Ustedes tendrán dos semanas aproximadamente para hacer los comentarios. El plan preliminar se presentará a la mesa directiva del distrito el 8 de mayo y la copia final se presentará el 12 de junio. Tenemos que mandar el plan aprobado por nuestra mesa directiva al condado de San Mateo para el primero de julio. En South San Francisco Unified Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo para preparar a los alumnos para que ellos puedan triunfar en la vida. Siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar nuestros programas. Ultimadamente hacemos esto para el beneficio de ellos. Muchas gracias.